Ni por su hija ni por nadie, otro audio escandaloso desenmascara el trato de Jorge Rial a Morena. <tose> Natasha Haidt sigue aprovechando su cercanía a Morena para lastimar a Jorge Rial, que en una entrevista con Luis Navarresio realizada ayer se mostró muy golpeado por la situación con su hija mayor, con quien los puentes de comunicación están cortados. Ahora, la mediática lo escrachó nuevamente. En un nuevo enfrentamiento mediático, Natacha decidió difundir un segundo audio de Jorge Rial en donde se lo escucha hablarle a su hija Morena. Heitz utilizó su cuenta oficial de Twitter para publicar la nota de voz del conductor de intrusos que estaría destinada al adolescente, con quien hace varias semanas que tienen un ida y vuelta muy fuerte en las redes, incluso ella habría intentado cortarse las venas. En el mensaje de voz en cuestión, se percibe el enojo del conductor de intrusos, que no deja de repetir que se encuentra sumamente avergonzado por la situación que está viviendo. Te comieron la cabeza pero se acabó. Me harté de la vida, me harté de todos. Todos se van a la mierda. Hijos de mil putas todos, le dice a Morena. Jaipa acompañó el audio con un mensaje bastante duro. Así se dirigió la última vez antes de bloquear la arroba real Jorge hacia su hija arroba Morerial, sabiendo que se quiso matar, sin compasión, ni dolor, ni sentimiento de verla y menos de ocuparse por la salud de ella. ¿Cómo? Amenazándola que no queda nadie. Alta mafia, escribió en Twitter. En fin, solo quería que escuchen un poco el no amor que tienen ni por su hija ni por nadie. Dejen de creer cuentos de hadas que les venden en televisión y revistas, agregó.